Y esta muestra nació por, por, por darme cuenta de lo que estaba pasando en Santiago en una, en una exposición de arte en una feria en realidad que me di cuenta que el arte textil estaba muy, muy fuerte, muy, muy potente y con gente nueva como de trabajo muy interesante. Y de ahí nos entusiasmamos con el Nani y quisimos armar esta exposición, eh, traer los artistas de Santiago y también poder hacer un intercambio con algunos artesanos de acá. Entonces lo que quisimos fue eh, inaugurar esta muestra de hilo conductor, que se llama, que en el fondo el común denominador es el hilo. Ha sido súper rica la experiencia, como gratificante e interesante también porque eh, todos tenemos trabajos totalmente distintos y eso ha sido súper enriquecedor también como para uno como artista visual porque hay, no sé, cada uno tiene sus su delirios, su, sus imágenes propias, su lenguaje y el hilo es lo que nos mantiene unidos de alguna forma. trabajo mucho mezclando imágenes como transculturales, o sea, hay elementos que tienen relación como por ejemplo con, con la cultura Selknam, ¿no? claramente como con las cabezas, ¿no? como el rito del cloquetén los ritos de iniciación, como el vestuario de, de, de, de, de cambiar de niño a adulto, que tiene que ver como con esta forma de las cabezas. Eso a través de ropa usada, o sea, en el fondo como que yo rearticulo el rito de cierta manera, pero a través de cosas que están fuera de circulación. Y por otro lado, hay claramente elementos pop, que son como por ejemplo los gorros de lana, las caras de juguetes que son reconocibles, que yo lo ocupo como material. O sea, saco de su fin y uso algo para transformarlo en material para mi escultura. ...el trabajo que he estado desarrollando... ...es un recorrido, en, en distintos lugares de la zona... ...cercano al Galfón... ...y... ...que estaba haciendo con una red... Que, ...que a la vez, esa red la estaba haciendo acá... En, ...en Puerto Natales, con mujeres de la, de la zona... ...y con lana de la zona... Y es como un documento con esta red... ...a través del, del lugar, eh, en un video. Se traduce en un video la, la obra y a la vez en este, en este cuerpo, en este objeto. Hoy es el cierre de esas dos semanas de trabajo y queda la muestra en exhibición completa hasta alrededor del 15 de diciembre.